Por primera vez, Concepción del Uruguay fue sede de un Seminario Nacional de Orquestas Infantiles, recibiendo a más de 200 niños y jóvenes de todo el país. Estos proyectos eh, apuntan a la integración, a, la, a brindar oportunidades a la gente. En el marco de este reconocimiento que estamos haciendo al trabajo de Gastón y de todo su maravilloso equipo, en sellar este proceso de que Concepción sea anfitriona de chicos, eh, de proyectos, de almas que eligieron esto de la música como su vocación de servicio eh, a través de los niños. ¿no? contentos de ser anfitriones, nosotros somos referentes del sistema en Entre Ríos, pero nos conocemos con los referentes de las otras provincias, conocemos los chicos, los proyectos y, y verlos todos acá, que nos estén visitando, nos pone, nos pone muy bien. Gastón y a su equipo de profesores que, que siempre cuento que se acercaron a una a una conferencia mía en la Universidad Nacional de Rosario allá por el año creo que 2011 y desde ahí empezaron a, a, a motorizar ¿no? acciones para lograr un proyecto aquí en esta ciudad tan hermosa. Para nosotros es una gran felicidad esto de comulgar en esta, en esta educación ciudadana a través de la música. Y lo demás, eh, que es la parte musical, es lo que trae todo este entusiasmo y motivación para los chicos que, que ya a esta altura están volando que esta experiencia eh, sea su tesoro para toda la vida, es algo que nadie les va a quitar, ¿no? el amor por algo. Y me parece que todo esto junto es lo mejor que podemos brindar a los chicos de nuestro país.